Todos sabemos lo difícil que es tener un amigo Lo que se dice un amigo Nada de conocido Tengo un amigo que es lo mismo que yo Que dice lo mismo que yo Ahora es mi mejor amigo Tengo un amigo Que es mi mejor confidente Me parece hasta en los dientes Cuando lo veo siempre es Frente a frente Y resulta que son magníficas Nuestras dos conversaciones Ya digo, somos totalmente iguales Tanto él como yo somos como un espejo Es mi espejo esa persona Es mi espejo, no es una broma Nos miramos frente a frente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 cada uno a su lado del espejo, cada uno a su lado del espejo, del espejo.